Thank okay. you. qué tal amigo muy buenas tardes estamos en metepet estado de méxico en toluca del lerdo estado de méxico bien estamos en la plaza juárez como pueden observar eh, pues venimos a darle mantenimiento a un controlador oc 200 de la marca tepelin y bueno pues aquí tenemos el equipo instalado en la parte de arriba <coughs> Y bueno, conectamos un cable para ver la configuración y tenemos aquí la computadora ya puesta. Eh, aquí, no, los que ne, aquí lo que nos tocó hacer es actualizar el firmware del, del OC200 porque por ahí me estaban indicando el cliente que eh, pues había conexión muy lenta. ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí en pantalla pues ya tenemos los tres AP conectados. Ahí está en modo mesh ahí está uno como AP y los demás como eh, puntos de acceso inalámbrico se conectaron en modo mesh sale y bueno tiene hasta el momento tenemos conectado 7 eh, dispositivos 7 clientes bueno hasta el momento mira ya se actualizó ya tenemos nueve clientes conectados me comentaban que estaba muy lento el la conexión y no es así porque ya me conecté y prácticamente estoy navegando perfectamente a, a internet e hice una prueba de text de velocidad con mi celular y me está dando 83 de bajada y 84 de subida la velocidad que tenemos aquí es de, de 100 megas y bueno pues hasta el momento está estamos trabajando hay unos dispositivos que aparece aquí en pantalla que está como pendientes de actuar de de autorización pero bueno, y ese ya no es problema de, del, del del OC200, sino que ya del cliente que, pues a lo mejor estuvo conectado un buen rato y ahorita pues este está pendiente otra vez que concluya su su tiempo de conexión para que se vuelva a conectar otra vez vale, eh, tenemos ahí el mío conectado el hasta el último que es el el Oppo 06 ahí está está autorizado y el resto está en modo pendiente vale hasta el momento aparecen nueve dispositivos conectados y bueno vamos a seguir checando estos dispositivos que están conectados y a ver si lo podemos autorizar manualmente o que ellos se conecten ¿no? eh, pues físicamente ahí con el dispositivo ahí está, vale, entonces este, pues hasta aquí el video, mis queridos amigos, espero que les haya gustado, so estamos dando soporte técnico a un cliente de Metepet, Estado de México, y el dispositivo que estamos checando es el OC200 de la marca TPLI. vale, entonces nos dejamos con este video y nos vemos hasta la próxima. ¿Qué ¿Qué Hola, qué tal, mi amigos? Eh, continuando con el video del soporte técnico para aquí a, a un este controlador OC200 de la marca Tepelín en, eh, en el estado de Toluca de Lerdo eh, municipio de Metepet estado de México el cliente me, me llamó y nos dijo que el dispositivo estaba fallando que conectaba muy lento y bueno pues por ese motivo venimos a checar este dispositivo para ver cómo sigue funcionando, para empezar eh, lo, le hicimos, entramos a la configuración del OC200 nos pidió una actualización del firmware, la actualizamos se reinició todo, una vez con, conectados los dispositivos eh, hicimos una prueba de, de text de velocidad y bueno, vamos a hacer en este momento un text de velocidad para que ustedes vean que sí está funcionando correctamente, tenemos una latencia de 19 y una velocidad de bajada de 89, ese ratito nos marcó eh, 83 de bajada. Y bueno, de subida tenemos 80, ¿vale? Pues es la velocidad que tenemos y bueno, sin problema podemos navegar en, en eh, <coughs> lo que es YouTube. Estamos viendo un video, vamos a reproducir este video. Ahí está. Vamos a pasarnos al otro video por acá. Ahí está y nos vemos, pasamos a este video. Y bueno así como pueden observar está de rápido el video, está fluido y bueno no tenemos problemas de conexión. Vale amigos, entonces este pues ya quedó aquí el dispositivo que venimos a revisar. Espero que pues no vuelva a suceder lo mismo, que se alente. Y bueno, vamos a hacer otra prueba entrando a este video. Ahí está. Ahí está, vale. Bien, pues nuevamente eh, saludándolos. De aquí de la hermosa ciudad de Toluca del Erdo. Y bueno, mis amigos, eh, espero que se suscriban a nuestro canal. En la parte de la descripción vamos a dejar nuestro número telefónico para que nos contacten directamente por el WhatsApp. Y bueno, sin más por el momento, despedimos y nos vemos hasta la próxima. chao